hola cómo están amigos del canal hoy vamos a hablar sobre la modelación de puentes vamos a utilizar el HEC-RAS para modelar hidrodinámicamente el flujo atrás de un puente si nos vamos a google y buscamos las fallas sobre los puentes nos vamos a encontrar que existen muchísimos casos de fallas sobre puentes la mayor parte de las fallas están ocasionadas por socavación en los estribos y en las pilas del puente, es decir, por razones hidráulicas y sedimentológicas, más allá de razones estructurales, aunque hay casos emblemáticos de fallas sobre puentes estructurales. Vámonos aquí a la página del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Acá, aquí tienen eh, cómo descargar el modelo HEC-RAS, eh, tienen todas las versiones, aquí está la última versión, al menos la, la que tenemos hasta la fecha. Nosotros vamos a utilizar la versión 4, pero el procedimiento sirve para cualquiera de las versiones, es un procedimiento eh, bastante sencillo, lo único que tenemos que tener como información básica es eh, las secciones del puente, ya en el modelo gec introducidas, estas secciones vienen de un modelo digital de elevaciones, en esas secciones debemos ubicar exactamente la progresiva o la sección en la cual va a estar ubicado o emplazado nuestro puente. Entonces nos vamos acá, a esta pestaña, vamos a opciones y le decimos que nos añade el puente y aquí debemos colocar la progresiva donde estará nuestro puente, supongamos que en este caso es esta que está acá, damos ok y nos dibuja por acá la sección justo aguas abajo de nuestro puente y la sección aguas arriba del de sitio de emplazamiento, fíjense esas dos secciones, vámonos acá a donde está el formulario para colocar las eh, características geométricas del diseño del puente primero el tablero del tablero vamos a colocar la elevación de la parte superior del tablero por acá la elevación de la parte inferior del tablero eh, si le damos acá fíjense que ya nos dibujó el tablero completo desde este punto hasta este punto en el eje X y en el eje Y eh, más adelante vamos a, vamos a recortarlo y a colocar la verdadera sección del puente pero ahora por ahora vamos a colocar la información sobre las pilas del puente vamos a colocar una pila aquí tenemos que ver la sección justo donde va a estar ubicada, vamos a colocarla por acá justo en la sección 3, 4, 5 ahí tenemos es una sola pila, vamos a colocar entonces el ancho de la pila, que es, suponemos que es de un metro y fíjense como por acá nos dibuja la pila tanto aguas arriba como aguas abajo de la sección, ya tenemos dibujado el tablero y la pila, fíjense podemos colocar cinco pilas y en ese caso si sí, tenemos que colocar la distancia entre los centros de cada pila, aquí están, están centrados, vamos a dejar por ahora una sola pila y ahí tenemos dibujado por ahora nuestro puente ya tenemos dibujado geométricamente nuestro puente. En el próximo video entonces continuamos dibujando los estribos e introduciendo las opciones de simulación. Nos vemos en el próximo video.